¿Cómo está todo el mundo? ¿Cómo está toda la gente dentro de sus casas? ¿Cómo está todo, cabrón? El día de hoy, 9 de mayo. ¿Cómo va todo por allá? El Axel dice, se escucha de pana desde la cana. ¡Bien! ¡Bien! ¿Cuánto supe, el Axel, güey? El Maximiliano, bueno, hermano, ¿cómo estáis, Perrin? ¿Cómo va todo? Maximiliano dice, oye, pelado, ¿dónde compraste el peluche para el casco? Eh, en Chinatown, hermano. Lo compré en Aliexpress. Ahí lo encontré y me salió baratito, pero se demoró caleta en llegar, weón. Eh, Carlos del Canto dice, buena, pelado, buena mi hermano. ¿Cómo estás? Bienvenido al like del día de hoy. Eh, dice, ¿cómo estás? Eh, llegando recién al directo. Muchísimas gracias por preguntarme cómo estoy, weón De verdad, yo creo que rara vez alguien me pregunta cómo estoy. Hoy, en la descripción del directo, hay un Discord. En el Discord, por ejemplo, yo estoy acá En la sala de en vivo Si ustedes quieren Ingresar y, a, y que conversemos Y la gente los pueda escuchar Pueden hacerlo a través del Discord Ustedes pueden ser parte de este directo De esta forma, métanse al Discord Link en la descripción y podemos conversar cabrón. Y conversamos De lo que nos salga de los cojones Como dicen por ahora. Se escuchan los pacos, ¿no? ¿Se escuchan los Pacos? El Miguel Pinto dice, Pelao, llevo un par de meses andando en moto. Tengo ganas de ir para Valpo. Eh, cuando pase el COVID. ¿Es muy difícil la ruta desde Santiago? Para nada, hermano, para nada. Wey. Está todo señalizado. O sea, está de aquí a Santiago está todo señalizado, pero a prueba de... Para nada, nada de difícil la ruta. Tomáis la 68 fuerte y derecho y llegáis. Yo en la 190, en la CB190, me pegué varios piques con miedo en algunas ocasiones, pero eh, a las finales después con el tiempo me di cuenta que puro miedo nomás, weón, porque la moto daba cagada de la risa al pique, de una. Eh, Axel, pelado, me encanta la R3, weón, y quiero comprármela. Eh, para primera moto. Es muy difícil aprender en esa moto. Mido 1,85m y creo que una 150 quedaría incómodo o no. O, o es muy nublo lo que estoy diciendo no hermano, para nada, muchas personas consideran que una moto 300 es apta para aprender yo en lo personal no, los, no lo encuentro que sea óptimo eh, bueno, yo siempre soy como el weón que, que vela por la seguridad de los demás wean. Y independiente de eso, siempre les voy a seguir eh, inculcando lo que yo pienso que es si van a aprender, si es primera moto Si no tienen pico idea de las motos Si nunca se han subido una moto cómpense una 150 hermano Aprendan con esas motos, hagan cagar esas motos Una FZ, una Gixxer Una 190 Una R15 Esas motos son para aprender hermano Una Lonsing también ¿Cachai? Entonces Esas motos, weón, esas motos pueden ocupar para aprender ¿Por qué? Porque cuando uno empieza A andar en moto, se cae pierde el equilibrio, se le cae la moto, eh, no sabe pasar las marchas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, piensa que una R3 es mucho más cara que una FZ. Los repuestos son mucho más caros que una FZ. Eh, chocar una moto de una R3, una CBR 300, una Kawasaki 400, porque la 300 ya no la venden, eh, chocar esas motos, hermano, o, o caerse en esas motos y comprar repuestos, son caras. Son carísimas, hermano. Entonces... Por eso yo creo que lo mejor es comprarte una moto de bajo cilindraje, una chica, y aprender en esa, sacarte la cresta en esa, ¿cachai? Chocar con esa, hacer la mierda, ¿cachai? Buena Luis Carvajal, dice, hola amigo, ¿cómo andas? Yo estoy súper hermano, GG. Eh, dice, saludos desde Argentina, un fuerte abrazo hermano, un fuerte saludo desde el otro lado de la cordillera. Me agrada mucho que haya gente desde Argentina viendo el directo. Oye, Rodrigo Rosales dice, ¿qué opinas de la TNT 300? O mejor me voy a la segura con la MT03. Mm, Así que desde ahora, hermano, si usted está viendo este video, si usted ve esta parte, justo esta parte, o la ve en el resumen o lo que sea, un test drive no es lo mismo que un review. Que, bueno, en el video donde hago el test drive de la MT-03, 07 y 09, bueno, es uno de los videos que tengo más vista, pero al mismo tiempo es uno de los videos en los que tengo más hate. ¿Cachai? Oye, pero que la MT-07 es esto, y por qué no dijiste esto de la MT-07, por qué no dijiste esto de la MT-09, oye, por qué no te gusta la MT-03, hermano. Un test drive es una impresión, hermano. Tú te subes, te das una vuelta, conoces la moto, eh, puedes hablar un par de cosas que de lo que te gustó de la moto, lo que no te gustó de la moto, pero bueno, es un review, un review más profundo. El review de una moto va a ser. Eh, tiene esta horquilla invertida, esta no tiene. Mira, tiene más HP. Mira, llega más rápido a 100, a 100 por hora. Llega en menos tiempo. Tiene esta weá nueva. Tiene más tecnología. Eso es un review. En el título dice Test Drive. Concha de tu madre. Test Drive. Eso. Ya. Me quería descargar, weón. Bueno. Y la MT-03 no me gustó por su posición. Su posición de manejo la encontré mala. No me gustó. Y yo creo que a muchas de las personas que me dan eh, hate en ese video Donde le hago el, el test para la MT-03 Por eso, porque no me gustó la MT-03 Comentarios malos, malos así pero así al hueso Eh, Maliz callampa, weón, ¿cómo no te puede gustar la MT-03, weón? La MT-03, la mea moto hermano son opiniones ¿Cachai? Y no me gustó la MT-03 Es así de simple, no me gustó Y yo he probado las dos, la TNT-300 y la MT-03 Y entre las dos me gustó más la TNT, hermano Hermano, ojo que el que entra a patrolear se va bañado, weón. Al toque, le aviso al tiro. Así que la weá es serio. O sea, es hueveo, pero hueveo hasta cierto límite. Ya vamos a hacer pasar al Estefan nomás ¿ya? A ver. Aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló. Buena, choro, ¿cómo estás, hermano? Déjame, déjame bajar el volumen a tu live. Escúchame del, eh, del disco del no, no, no. sí, sí, sí, eh, porque si no padre. vamos a tener retardo. Compadre, ¿cómo estamos? Bien, pues hermano, acá estamos, acá estamos, todo, todo, todo súper, súper, súper bien. ¿Y tú? ¿Cómo ha ido todo? Bien, aquí con la cuarentena trabajando, pero con harto cuidado. ¿Pero estás haciendo teletrabajo? Eh, sí, en veces sí, y otras veces no, tengo que ir sí o sí. Ah, igual estoy como ahí esporádico. Claro. Puta, yo igual estoy en la misma, por lo menos estoy una semana en la casa Que me tocó esta semana y ahora ya la otra tengo que estar ahí presencialmente en la pega igual... Oye, ¿Mm? estaba recordando que, bueno yo soy de acá, de punco Buena, buena, buena Estaba, buena. Recor estaba recordando que, que alcanzaste a venir acá al sur Antes <risa> de que quedara la mañana, caca. Oye, la verdad, weón, soy súper franco Yo creo que alcancé a pegarme el pique pero preciso porque incluso en algún minuto con el bomber pensamos que el viajar sur al sur perdón eh, lo íbamos a como aplazar un poco más ir como en marzo una wea así entonces no yo, alcanzado. No, wea, no hubiéramos quedado con la plata gastada porque gastamos plata para pa hacer el viaje o sea como para comprar las cosas para el viaje y claro. no hubiéramos quedado no hubiéramos quedado con todas las huevas no menos mal que que no nos pasó, hubiese sido hubiese sido una decepción tremenda que justo con toda esta weá eh, no hubiéramos podido viajar, weá. Así que sí, corrimos con cueva, weá. Esa es la verdad. Hace dos años atrás me compré mi moto, la fui a buscar allá, Santiago. La dura. Y, sí, y me pegué el viaje de allá. Igual me vine Lent. Uh -huh. Y me pilló el agua en Laja, ahí cerca de Los Ángeles. Brígido. Era, ¿Era moto nueva? Eh, no, no, no. Era una moto usada. Ah, ya. Por lo menos porque lo, lo, Fome hubiese sido, hermano, que tú hubieras comprado una en moto rodaje. nueva, güey, en rodaje, güey. Yéndote Ay, sí. de Santiago a Temuco, conchita. Sí, güey. No lo hubieras como... tenido que haber hecho la mantención a mitad de camino, güey. <risa> claro, wey, se son 800 kilómetros a la Claro, güey. Claro, qué brígido, güey. Se sí, ha hecho la primera mantención al tiro ahí no. La cagó ahí en la mitad de la nada, güey. Sí. <ríe> Cambiando el aceite oh, de la moto, güey. Ay, <ríe> oh, de verdad, la vez sí. <ríe> Que tú que hay botado encima del estanque. Que hay como una posición racer, Como demasiado. Si no estás acostumbrado, te duele la espalda, hermano, y las muñecas. Que <ríe> te la encargo, bro. Yo manejé la CBR1000 que después de esto, de todo lo que ha pasado espero poder eh, hacerle el test drive porque uno de los cabros sí. de los nubla tiene y ya me la ha me la ofrecido muchas veces y es weá que pase esta weá para poder hacerle el test drive pero bueno. eh, pasó eso, me la prestó un ratito me subí, la verdad al principio no quería como que me dio julepe pero, Ay, malo, pero en primera en primera weón agarraba gamba 20 fácil y ya si la sorreba ya agarraba como gamba 40 en primera y no, weón, es otra cosa Y otra cosa, a mí igual me dio julepe manejar la moto sí, ¿y Apart decís... Aparte, moto ajena Claro mm, No <risa> No hay nada de gracia, weón sí, Así que tampoco como que no quise ni pasar segundo en la weón <risa> No, pues en pura primera te dio todo Sí, weón, en pura primera ya, ya me di por pagado Oye, ¿qué tenemos acá? Oye, dice, de paseo en moto Hola, pelado, tanto tiempo Hola, hermano, ¿cómo estás weón? Ahí de paseo en moto otro motoblogger nacional Que ahí está haciendo sus videos en cuarentena Yo igual he estado viéndolo ahí eh, Yo también consumo YouTube Entonces él es uno de los que veo Normalmente Ahí de paseo en moto en la casa <risa> eh, Oye el Matic dice ¿Piensas cambiar tu moto? Cambi cambiar, bueno, cambiar tu moto pelado No, me quiero comprar otra Pero no quiero cambiar mi CBR ¿no? De hecho estoy pensando seriamente En comprarme una eh, Royal Royal Field, se llama Royal, Field. La... Royal Enfield esa wey. Royal Enfield, Royal Enfield me quiero comprar la Himalaya para viajar, me gusta esa moto de hecho el bomber sí. con el bomber estamos tú? como pensando la misma wey, wey. Es que con ese weón parecemos maricones wey, porque la, <risa> la, la weá que le gusta al weón también me gusta a mí, entonces como que de verdad weón. es como que tuviéramos Deberían, deberían casarse, claro el... weón. entonces es, estoy, estoy pensando de... en comprarme esa moto Aparte, que no es cara. Una unión civil. Tiene claro, que ser una, una unión mundial. civil, vamos a hacer. Pero aparte, esa moto no es cara. Está, está como al mismo precio de la. Un poquito más cara que la CBR. Está un poquito más cara. Eh, ¿Qué más tenemos acá? Álvaro dice: ¿Has pensado en comprarte un chaleco airbag? Sí. La verdad es que sí. Sí lo he pensado. Pero, por ejemplo, Mages hizo un video de uno que el mismo prueba el mismo tiene. Y le hizo un testre. O sea, un test, le hice un test Y se ve bastante bueno Pero es súper caro, weón, vale como 500 lucas El que, el que tiene el magia O sea, traer, traerlo para acá y toda la guate Sale como 500 lucas Y sí, yo lo que igual, sí, salía como eso Y lo pedí ahí en Amazon Sí, el tema es está El tema está que me quiero comprar El chino ¿Cachai? Pero no sé qué tan efectivo sería eh, sí, O sea, no, no sé qué tan inteligente De mi parte podría ser eh, gastar plata en esa web o sea, Poner, poner mi vida, poner mi vida <ríe> dependiendo de eso, no, no lo sé. No lo te sé. No, no sé si colocar mi vida en manos de ese chaleco chino. Oye, acá se metió el Jesus ya vamos. Vamos a pasar al Jesus para reaher. Hola, hola, hola. Hola, hola. O deja <risa> ¿Cómo está ahí, hermano? ¿Cómo va todo Jesus? Mira aquí jugando con cuarentena, casi muriendo. Ah. Alto. Pero por la cuarentena o por otra cosa? Ah, Hay bueno. que cuidarse no, sí, hermano, es que puro, puro, puro cuidarse, perro. Sí. El Jesus tenemos acá, tenemos a, tenemos al pulento acá, ¿cómo está el Jesus? Eso sí. Aclara el tiro yo no tengo moto, estoy, estoy juntando chauchitas para pa comprarme algo. <risa> ¿Pero por qué se pone el parche en telería, hermano? <risa> ¿Sí? Le pregunté cómo está No, no, si tiene moto, qué moto tiene. ¿Cómo está? Le pregunté. <risa> perdón, perdón. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien. O se podría estar peor. Eh, oye, el Renato dice, Pelao, ¿qué casco usas tú? Buena pregunta, hermano. Yo uso un casco sí. que me costó 15 lucas, hermano. 15 lucas. Algo ah, así como terrible. Hace rato diciendo cómprate un casco bueno y yo, bueno como un casco de 15 lucas, weón. No, hermano, mi casco, por ejemplo, es un casco de gama media. Media. Es una olla. Es una olla. Me costó. Es, es, viene con teflón para que sea más cómodo. Es buen, chelabar, es buen Arriba, claro. para que Claro, pues. no, no, no, un casco. Eh, la marca es MT Helmet, se llama. Eh, y es una marca de gama media. Y está bastante bien para haberme costado 140 lucas, hermano. Hay gamas más altas, de 220 lucas, de 300 lucas. Pero es que tengo yo no, o sea, yo no tan, gano tanta plata, así que. Rubio, ¿cómo estás, amiguito? Bien, bien, aquí estamos, en la casa. Tena. ¿De dónde eres, amiguito? De acá de Curicó Curicó, y yeah, es grande Curicó. Curicó ¿Y has vivido ahí de toda la vida? No, antes yo era de, de allá Santiago ¿Ya? ¿Y Se qué va. pasó? Uh. Ah, entonces igual te, la manejas, ¿te manejas La vida es mucho mejor acá, po. Dicen que para vivir bien hay que ir al sur Sí, sí. Y para hacer el amor también <risa> <risa> <risa> <risa> puta cagaron! Ah, ¡Dímelo a mí, weón, que soy de Temuco! <ríe> Tenemos a B Serra. ¿Qué tal, bro? Bien Buena, buena pelado! <ríe> <ríe> no. sí, sí, ¡Es un martiano! escucha bien o no? Sí, hermano, te Ahí escuchamos sí. bien Buena pelado, sí, güey! Estuve de la media, ¿y a poder conectarme al disco? Bro. ¿Por qué? ¿Qué pasó, weón? Porque yo estudio en la casa de mi abuela, porque ella es mejor el internet, que era buscar el computador allá bueno. La dura, pero si se podía porque... desde el celular por... Pero tengo un tarro también, así que... O veía el... Era complicado, así que mejor fue buscar el compu y aquí estamos conectados por un Oye, aquí tenemos, tenemos al Baltitón, acá, que también lo vamos a subir Baltitón no tiene moto, un suscriptor de hace tiempo también, que siempre está acá con nosotros Baltitón, se salió, ¡bien! Así me gusta. Sí. Seria, pura persona seria. Y como sabéis, como acá de tierra de campo, el tema de la de la vendimia fue un poco complicado. Yo también en el en vivo anterior te había mencionado que me había comprado la moto gracias a ti. O sea, no gracias a ti. En realidad. <risa> <risa> que la gente sepa, que la gente sepa que yo te compré la moto, weón. Yo le compré la moto. Que la gente lo sepa, pero como a mí no me gusta jactarme de las cosas que hago, me quedé callado. La ganancia de YouTube es en YouTube. Vi Sierra ahí, pa, en inglés, ¿cachai? Oye hermano, ¿cómo va todo? ¿Cómo está la cosa en la sí, casa? ¿De, de dónde es usted? Yo de Rengo, hermano, de unos kilómetros de Santiago. Bien, estamos más cerquita. Sí. Renato dice, oye, pelado, ¿qué casco de protecciones usas tú? ¿Cuáles recomiendas? Chucha, hermano, es que no, no me paga ninguna, así que no te puedo decir nada. <risa> <risa> Culeo, maricón, así. <risa> Como no me pagan, no hablo. ¿no? Claro, no te voy a dar ninguna recomendación. <risa> no, no sé nada. No, mira, puta, cómprate lo que te alcance, hermano. Porque no te puedo decir cómprate una chaqueta de 400 lucas si no tenés las 400 lucas. No te puedo decir cómprate un, un mono entero de, de cuero si, si no tenéis para comprarte el mono de cuero. ¿Dentro de su presupuesto? Como que cómprate el, que... Claro, dentro de tu presupuesto cómprate lo mejor que podáis. Ya, ya conversamos un poquito de su moto, Rubén. Aquí estamos. Presente, Represente. presente. Presente. <risa> Pasando listo. <risa> Hermano, cuéntame, cuéntame tu, tu experiencia. Un poquito, eh, conversemos un rato. ¿Con la WM uh -huh. Porque, por ejemplo, yo, eh, yo conozco y he manejado varias motos. Pero una cosa es subirte a la moto una vez a tener la moto, pues. Bueno. ¿Cuánto mido, me, me, me tú a ver? 67. 1,67. Pero eso no es bajo tampoco, pues yo mido 1,70. No me considero bajo. Yo sí, igual eh, mido eso mismo. 1,67. Yo, para mí bajo, o sí, sea, bien. o sea, ya no, puta, caché, caché que soy, weón, cuando estaba hablando de moto me pongo a hablar de otras, weas, pero, eh, <risa> eh, para mí bajo es un metro sesenta bajo, pa eso es bajo. Un tipo hobby. Ah, sí, no, bien, no, bien. no va a faltar el que se le va a echar porque dijiste esa, wea, ¿viste? <risa> <risa> Te echar, <-tamos risa> <wey>? Maneo. <risa> y buena, o sea, buena moto, barata, económica, o sea, nueva estaba en... Yo me la compré un millón cien. Nueva. Y barata, usaba, eh? barata. Está barata todavía, pues, 750, 800 Ahora está descontinuada, ya no, no da la opción para comprar la nueva. La misma, la misma en México se llama Dinamo, la marca. Y es la misma moto, pero una que otra cosa cambia, que tiene tacómetro. Ya. Yeah. La web no trae ta comer. Es como al oído, ¿no? Es que haya que pasar el cambio. A lo macho. Pero, y y para pa frenar, bajar las patas. A lo macho. <risa> eh, claro. <risa> <risa> a lo macho. Hermano, el sorry tenía que decirlo, No, no me aguanté, güey. Tienes que reírse. <risa> ¿Aló? ¿Moto moto? <risa> ya, bien, bien, bien. Esa es la actitud, con Esa es la actitud. Bien, bien, bien, bien. ¿Cómo estás, hermano? ¿Aló, lo se escucha. Sí, Run Run se escuchó por ahí. No oh, sé qué ¿Qué fue que hizo Run Run, güey. <risa> Malo que le decía, para ponerle ¿Por qué, güey? ¿Qué pasó? ¿Por qué les costó no, tanto tiempo? El... Teléfono, teléfono muy viejo. Hola, hola. Bueno, ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, hermano, acá estamos compartiendo nuestra experiencia de enfermedad de transmisión sexual. Cuéntanos la. Pues. <risa> <risa> <risa> <risa> ah, perdón. ¿Qué buta. La onda tiene la tecnología de una mula. Esa, ¿no? ¿Cómo la amenaza? ¿Cómo? ¿Qué le pasa a mi Baneo, baneo permanente, hermano. Baneo permanente. ¿Cómo que onda tiene tecnología de mula? ¿Qué pasó no, acá? Me refiero a ese modelo que es la XR-150, o si no tiene ni medidor de combustible. No Complicado. ¿Cuántas veces hay este caído? Cuatro veces y un choque. O sea, que ¿contra qué? Contra ¿Qué? tu corazón, bebé. <risa> <risa> <De huevo. risa> no, Oye, pelado, estoy, estoy hablando con... Intento. Sí, Intento porque... Pero... Bueno, por ejemplo, si yo me pongo... Eh, yo me pongo a hacer un video... Bueno, ya lo hice, porque, pero fueron mis primeros videos de limpiar la cadena. Encuentro, güey, que está de más hacer un video de Limpiando Cadenas y tú colocas cómo limpiar la cadena en YouTube y te aparecen como 200.000 videos. ¿Cachai? Pero no eres tú. <risa> ah. <risa> Me enamoré, güey. Ya te, ser, ya, te lo mereces todo. Te lo mereces todo. Después de depositar la 5.000 dólares. Es tu palo blanco, güey. ¿Qué motoblogger hace directo? Todos. Pero yo... <risa> pero yo lo hago con ustedes pues diferente. es diferente wey, ¿cachai, eh? entonces eh, me gusta hacer las cosas un poco distintas bueno no no hacer como ca o caer en lo mismo caer en lo mismo que de repente, de repente es súper difícil también porque obviamente te, obviamente wey, no soy el único bueno que ha hecho review sobre la mtc o sea review eh, test drive de la mt 03 no soy el único weón que le ha hecho test drive a la tnt300 pero trato de hacer weá un poco más distinta, no tan genérica, weón. Esa es la verdad de las cosas. Pero si te ponía a pensar acá en Chile, creo que eres el único, no he visto ninguno más. Algo más propio, ¿no? Eh, no sé, no sé. O sea, es que hay varios, weón. Yo, si te ponía a revisar Motoblog Chile, hay varios. Pero son como super underground. Ah, ¿cómo estuve ahí? Bien. Yeah. <risa> <Yeah. risa> yeah. Bien, ¿cómo estuve? Estuve de pana, viste. Eh, son, ¿son pero son fin. como son como más underground, ¿no? Pero en serio, son como más piola, tienen pocos suscriptores. Eh, eh, bueno, pero pero no lo digo, esa agua de pocos suscriptores no lo digo así como siendo de migrante, sino por el tema de que eh, es poco el apoyo, hermano. Esta es la parte en la que me pongo a llorar y ustedes me tienen que seguir ya. <risa> eh, Dale. Hay, Vamos a posible. Vamos a hay poco, hay poco apoyo. Hermano. Hay talento, poco apoyo. <risa> claro. <risa> Para hacerle frasco, eso, eso, eso pienso yo, eso, eso es lo que yo veo desde mi punto de vista de creador de contenido. Ah, como estoy. Pero eh, eh, de verdad encuentro que de repente hay muy poco apoyo. Muy poco apoyo. Pero, pero el weón sé es que en general era súper chistoso, tenía como una chispa así como distinta, ¿cachai? No era como el típico motoblogger, weón, entonces como el weón sigue, sigue, hace más videos. Al final el loco hizo como más, hizo como cuatro videos más y de ahí, ahí se quedó, ¿cachai? Pero el loco tenía, tenía el loco tenía potencial, ¿cachai? aguante Oye, el George Darrell dice... Eso te iba a preguntar, ¿qué te llevó a mostrar la cara? Ah, buena, en los primeros videos, no lo hacías, incluso te la tapabas... Te, perdón, eh, le tapabas la cara a muchas personas en tus videos. Ya, ¿qué pasó? En un principio, no quería mostrar la cara por un tema de vergüenza. ¿Cachai? Porque igual, ¿para qué estamos con cosas? Bueno, pararse frente a una cámara es difícil. Eh, tener eh, de, eh, la, la fortaleza, en cierta forma, de decir... Para pararte frente a la cámara, hablar fluido, no tupirte, decir lo que pensáis sin importarte lo que diga el guanda al lado. O por lo menos dar tu opinión, que es el caso, por ejemplo, que estamos haciendo ahora. ¿Cachai? Conversando libremente. Eh, esa weá es complicado, güey. No cualquier persona lo hace. Ya sea porque es muy vergonzoso, ya sea por lo que sea. ¿Cachai? Ya después la, la me saqué el casco y ya me empecé a mostrar... Por un tema que yo dije, ya bueno a la chucha, ya estoy en esta weá, ya estoy a este nivel, a la mierda, ¿cachai? Ya que me conozcan la cara me da lo mismo, ¿cachai? F fue como, un, como salir del clóset, por decirlo de alguna manera. <risa> Oye, cabrón. creo si aquí, no hubiera tanta bulla. <risa> yo creo que acá hay más bulla que en la casa. Oye, cabrón, yo ya voy a empezar a despedirme porque ya llevamos 2 horas 20 de directo, weón, y después hacer el resumen de esta weá se me hace eterno. Oye, me acabé de conectar hace 5 minutos. Pero si ya estaba ya acá, pues Puede que ya llevo mucho rato, wey. Se me va. No te preocupes, Ah, quién, ¿quién, boludo? ¿Cómo? ¡Aló! ¡Alo <risa> Despedir, mandar saludos, ah, vamos, decir lo eh... que quiera. Un a toda la gente ahí que. Estuvimos en el live ahora los suscriptores. Y va a hacerte una preguntita vos, oh, pelado. Hágale. tiene que sacar ruta cuando pase todo esto? Sí, hermano. Una rutita por ahí. Sí, no puedo, no. Mira, estoy viendo una ruta con el Ricky de Riyadh Roa Estoy viendo con él una ruta, pero no quiero dar fecha. Porque, o sea, es mi forma de ver las cosas. A lo mejor estoy, mal, no sé, pero es mi forma de ver las cosas. Creo que si yo doy fecha de algo dentro de lo que estamos, en la parada que estamos ahora, no corresponde. ¿Cachai? Creo que me voy a aguantar a cuando termine la weá y ahí recién voy a decir, cabro, ruta. Ah, no, estaría bueno para que hay para pa participar. Sí, Vamos por mano a no sí, sí, sí, va a haber ruta, hay ruta, se está Buena. O sea, se está viendo todo el tema para pa una ruta ahí. Y, y no solo mía, o sea, la weá es que va a estar el Ricky, creo que hay dos personas o tres personas más que también de otra agru agrupación, entonces creo que va a ser algo grande. Dildo, perdón, Trilo. <risa> Déjame para lo último, yo remato ya hermano, ok Jesús El Pulento Eh nada, un gusto Eh no sé po acá en este video me han dado un montón de ganas de comprarme moto por por verlo Así que puta Cuando tenga moto que va a hacer una onda yo creo. Que no sea Que no sea honda, si quería hacer no sé por review, alguna cosa Eso así me gusta hermano que me presten las motos ¿Moto-Moto? <risa> <risa> bien, bien, bien <risa> Eh, puta Bueno, bueno, bueno los videos, perro Siempre bueno los likes. Eh, para los reviews, puta, la otra vez te ofrecí mi moto, po pues. no, no me pescaste <risa> Puta, es que, bueno, de repente Soy, soy sincero, bueno, de repente Me hablan ah, mucho recién, y De repente ya después se me olvida quién me, quién me Dice aquí, ¿Cachai? entonces De repente se, se me va ¿Pero qué moto era? Una. La Benelli 302. Oh. Te había preguntado cuando me la iba a comprar, pero. Como no, me dijiste que no la conozco. Me la compré. Pues! <risa> <risa> bien, bien, bien, bien. Un hombre jugado, hombre jugado. Que <risa> puta eso, cabros. Cuídense, andan mucho weones locos en auto. Sí, esa pues es verdad. Sí, Presente. Bueno. <risa> yo, yo mismo dijo Me <risa> ¿No atropello las motos, sí, atropello las bicis sí que puta, un gusto estar acá cabrón Que estén bien Bacán hermano Gracias por acompañar acá Nacho Aquí estoy Ajá, Ajá. Eh, Pues ya vale Vale viejo por dejarme estar aquí Por, por el rato que, que se pasó y puta a tirar para adelante nomás pues viejo ni ahí con los haters vos sigue sí. sí dándole en tu onda nomás total aquí vamos a estar nosotros apoyándote con todo y eso cuídense de mí vale hermanito gracias, a... gracias por esas palabras hermano gracias de no pero la <risa> <de> verdad que <risa> pesaste es que Super, primera vez por ejemplo que participo en esto ah o sea, de... no sé los demás yo también primera sí, vez que estoy en una energía entonces... perro <risa> <risa> me salieron cualquier que <risa> mamá estoy en una energía este güey nada ahora bacán buenos videos y que no se te olvide el cantado pelado perro Oye oh, hermano, si una weá de siempre esa weá, guaya... bueno, tengo, tengo la weáita, que es como el cablecito, el cable que se que se coloca para acordarte el candado. Y no, se me olvida colocar esa weá, pues bueno, entonces me, me paso esa weá con el candado que lo dejo puesto en el disco. Pero bueno, hágale. Eh, gracias por todos los videos, compita, gracias por eh, invitarnos a esta plataforma, algo nuevo para mí en realidad, no. Y menos con, contigo, compa, que siempre fuiste alguien inalcanzable. Ah, pero hermano <risa> sí, sí. Bueno, yo, soy, yo soy un motociclista como ustedes que hace videos no, no hay otra no hay otra comparación. De verdad sí, así perro, weón, y vais súper bien, compa weón, y no cambié, weón. De verdad te felicito y vale por la invitación, perro. Ya. Gracias a ti, hermano, weón. Gracias por acá, estar acá y gracias por el apoyo. Talagante. Aguante, talagante. Estefan, fuiste el primero. Pero hoy serás el último. Tienes un minuto. <risa> no, eh, gracias, Esperado, por eh, dar esta instancia. Porque no mucho la... Eso, salir ya cuando pase todo esto. Eh, cuidarse. Ante todo contra el virus este. Y eso, felicitarte por la instancia que, que le da a tu suscriptor. Eso, felicitaciones. Gracias hermanito, gracias por estar acá. Gracias. Y ahora yo me despido. Eh, cabro, eh, después les, les doy la, las luquitas que conversamos. <risa> y... <risa> Así que eso, cabro. Nos vemos muy, muy, muy pronto con esta música de fondo. Y nos vemos, cabro. ¿Qué <risa> hablan? Nos vemos. <risa> ya, chao, cabro. Nos vemos muy, muy pronto. No sé si con motoblog, pero yo creo que con un directo sí. Así que eso, claro. Nos vemos muy bien pronto. Chao, chao, chao. Chao, chao. Besito en el siempre chau. sucio. <ríe>